Buenos días, eh, doy la bienvenida a Manuel Ogalde, que es el rector del Instituto Nacional. Muchas gracias Manuel por darte el espacio de poder conversar con nosotros esta mañana. Eh, bienvenido, digamos, a esta, a esta entrevista. Esto está enmarcado en un boletín especial que estamos realizando sobre el trabajo que se está ejecutando en el Instituto Nacional a raíz del convenio entre la Universidad de Chile y el Instituto. Así que Manuel, bueno, bienvenido nuevamente a darte las gracias y quisiera comenzar preguntándote, ¿cómo, desde dónde surge este convenio de colaboración entre la universidad y el instituto? María José Primero, muchas gracias por la invitación. Siempre es un agrado conversar, siempre es un agrado eh, eh, analizar cómo se está desarrollando este proceso. Eh, tan enriquecedor para el instituto sobre todo y, y, y también por lo que he escuchado por parte de académicos de la universidad también para la misma universidad en cuanto a haberse reflejado en una institución pública, digamos, de características similares en lo que es la, la, la educación en la enseñanza media, digamos y en el entendido también que el instituto siempre ha sido un eh, ha nutrido de bastante eh, re recurso humano, digamos, potencial humano a través de nuestros estudiantes de la universidad el convenio surge a partir esto se empieza ya a conversar eh, el año 2019, cuando nuestra terminal, termina la rectoría de don Fernando Soto, que había ganado concurso durante cinco años, rector anterior, asume la profesora Lili Orel Padilla, eh, ex-seremia de educación, una, una mujer muy, muy proactiva, que se enamoró del instituto en ese tiempo que estuvo tuvo un semestre, el segundo semestre del año 2019. Ella inicia las conversaciones con Donenio Vivaldi, con la Universidad de Chile, eh, porque necesitaba, digamos, buscar eh, instituciones que pudieran apoyar al instituto, porque el instituto se ha se sentido hace unos años que está en una especie de, de, de crisis institucional, ¿verdad? Eh, donde se está redefiniendo su cultura, eh, su identidad, eh, sus procesos pedagógicos. Entonces, ella en el afán de buscar... Eh, digamos, eh, ayuda, orientaciones, guía, es que llegado a la Universidad de Chile y desde el 2019, digamos, empieza a pensar en esta especie de apoyo, lo que termina finalmente en un convenio entre la Universidad de Chile y la Municipalidad de Santiago, ¿verdad? Con directo, por supuesto, eh, como directo beneficiario el Instituto Nacional. Esto se inicia el año pasado, el año 2020, eh, se desarrolla y se establece un pilar de trabajo, ¿verdad? Perdón, un sistema de trabajo ya denominado los siete pilares, que son pilares de trabajo que van desde la convivencia, el proyecto educativo, eh, eh, equidad de género, ¿verdad? Se, se componen distintas comisiones integradas por comunidad del instituto, profesores principalmente, directivos, algunos apoderados, en algunos casos asistentes a la educación, con eh, académicos de la Universidad de Chile, expertos en las áreas de los distintos pilares. Manuel, eh, eh, nosotros como Centro de Estudios Saberes Docentes estamos enfocados principalmente en trabajar con ustedes en el pilar de género, tal como tú hablabas, digamos, de los siete pilares, nosotros estamos trabajando en el pilar de género. Entonces, cuéntame, ¿cómo ha sido eh, este año, digamos, donde ingresaron niñas al, al, al colegio? ¿Cómo ha sido este trabajo con, con la comunidad educativa? Y, ¿Y cómo lo ves, digamos, cómo ves esta, esta, esta proyección para lo que queda de este año, el próximo...? Yo diría que el pilar de género ha sido el pilar más activo que hemos tenido dentro de los siete pilares, eh, ¿verdad? Porque este año ha sido un año mucho más intenso en lo que ha sido la conectividad sincrónica con los estudiantes, por lo tanto el tiempo de nuestros profesores es súper acotado, hemos, hemos hecho malabares para poder encontrar los espacios de reunión, de revisión, de, de diagnóstico, estamos en, eh, de vuelta de vacaciones de invierno, vamos a implementar una encuesta masiva a todos los estudiantes, 4.000 estudiantes de nuestra institución, para poder ir recogiendo información en relación al, al diagnóstico que queremos hacer y cómo proyectar de mejor manera y a corto mediano y largo plazo este convenio. En ese sentido, eh, yo debo decir que el pilar de equidad de género ha sido el más activo en el sentido de que han tenido reuniones muy constantes y han hecho actividades muy visibles para la comunidad. Yo creo que eh, el contexto un poco los ha, los ha respaldado a, la, a las integrantes eh, del Pilar eh, y los ha tampoco, diría un poquito también, obligado a estar bien presentes. Nosotros este año nos pilla un poquito de sorpresa el ingreso de las chiquillas. Eh, eh, quiero decir en el sentido que se estaban haciendo todas las gestiones con la Cerem y con el Ministerio de Educación, pero en algún momento está, habíamos perdido un poquito la esperanza porque ya se iniciaba el año escolar, llevábamos ya dos semanas de marzo y, y la resolución aún no salía, entonces esto ya se... Estaba proyectando para el año 2022, sin embargo, ya con una gestión bien rápida por parte de la Dirección de Educación, eh, se logra este, esta aprobación, digamos, el, el decreto, y finalmente pudimos abrir el Instituto de las Niñas. Eh, entonces, eh, esto fue como bien, encima hicimos un proceso de matrícula muy rápido, eh, teníamos nosotros reservados aproximadamente 300 cupos, de los cuales indudablemente, por lo avanzado que ya llevaba el año, llegamos a los 200 aproximadamente. Eh, esperamos que el próximo año también se, eh, podamos, eh, como lo vamos a abrir desde un principio, tener mejor matrícula en relación a las niñas, por lo tanto en ese sentido el, el trabajo del Pilar de Equidad de Género eh, tomó especial relevancia, porque claro, fue un momento histórico para nosotros, el Instituto después de 208 años abría las puertas a las niñas, era un colegio ya plurigenérico, recibíamos chiquillas en el nivel de séptimo, por lo tanto lo que se podía hacer desde este Pilar de, Pilar de Equidad de Género, que tiene que ver incluso con reconstruir, se ocupa mucho la palabra de construcción, y es verdad, en nuestra institución nosotros necesitamos reconstruirnos como, como institución que lleva 208 años educando solamente a varones. Por lo tanto, desde el diálogo, desde, la, desde el lenguaje que ocupamos profesores y profesoras al interior del instituto, nuestro estatus, nuestra interacción, necesitaba ser reeducada. Y en este sentido, lo que ha hecho el Pilar ha sido espectacular. Porque, por ejemplo, partimos el año y yo llevaba dos semanas de rector, estaba recién viendo cómo organizar esta, este buque y me llaman del Pilar, me dicen, tenemos la actividad lista, eh, Día de la Mujer, 8M, eh, tenemos una serie de talleres y charlas para eso durante toda la semana. Yo reviso y eso, tal vez... Había un, un, un programa espectacular de trabajo, dirigido a profesores, a estudiantes, dirigidos a profesores, eh, y, y eso es lo que me gusta mucho del trabajo que está haciendo el Pilar. Eh, se enfoca también en la, mucho en la especialidad del profesor, es decir, eh, la equidad de género desde la ciencia, la equidad de género desde las matemáticas, la equidad de género desde las, eh, desde las humanidades. Eh, eh, y me gusta eso porque en ese sentido un poco se le habla en el idioma, ¿no? Que el profesor, su especialidad, pero se le va inculcando en lo que es el lenguaje, la equidad de género eh, y el cómo nosotros poder eh, dejar ciertos eh, eh, dogmas o, o, o, o digamos, pragmatismos o, o que tenemos nosotros instalados, eh, ¿verdad?, en, en nuestras prácticas. Por lo tanto, eso se revisa en marzo y luego, bueno, eh, inmediatamente eh, hemos tenido distintas charlas. El, el, el Pilar ha sido muy activo en ese sentido, en ir, en ir incluyendo a la comunidad en lo que es la equidad de género, en ir enseñando porque eh, realmente nosotros eh, eh, tenemos una cultura muy machista, yo lo tengo que reconocer y lo hemos discutido nosotros abiertamente. Eh, puede no haber mala intención, lo que, se necesita, o sea, lo que falta es educación, lo que falta es aprender, y en ese sentido el trabajo que ha hecho el Pilar ha sido súper, súper importante. Manuel, y cuéntame, ¿cómo ha sido la recepción de la comunidad educativa a, esta, a este trabajo que se está realizando? han habido...? ¿Han habido focos un poco de resistencia? ¿Está, está todo el mundo como abierto a, a estos cambios? ¿Cómo lo has visto tú? Yo, mira, eh, yo creo que nadie en este momento puede resistirse a, a los cambios eh, eh, y ante el contexto, o sea, eh, el contexto nos obliga a cambiar. Nosotros no podemos mantener, por ejemplo, un currículum sesgado, un currículum sexista si estamos eh, educando niños y niñas. Nunca debe haber sido, ¿verdad? Nosotros a veces somos muy responsables también de ir eh, fosilizando, digamos, eh, actitudes sexistas que, que, que, que lo hacemos desde la ignorancia muchas veces, incluso... Eh, este proceso a nosotros, a mí incluso lo personal, me sirvió para analizar mi práctica. Yo no me considero una persona que sea discriminadora ni que tenga sesgos de género, lo creía, pero después de asistir un par de charlas, yo me empecé a dar cuenta que efectivamente yo, yo tenía incluso a veces eh, comentarios o algún chiste, como tú trabajas con puros hombres en clase, tú tenías algún chiste que podría ser, y ahí yo me di cuenta, en realidad ese chiste no puede ser. Lo que yo le estiraba a los chiquillos es decir, no, pues eso es un chiste que, que, que tiene un tinte sexista que, no, que no, yo no lo puedo, digamos, naturalizar, normalizar. Entonces, incluso a mí me sirvió mucho analizar mi práctica. Entonces, la invitación que se le hacía a los colegas es, colega, no lo invitamos 100% a que cambie su práctica, usted no está mal, lo invitamos a reflexionar. Todas las invitaciones que nosotros hacíamos son invitaciones a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, a mirarnos, a mirar nuestras prácticas y a ver si nos estamos ajustando o no. El desafío, y es lo que ha hecho el Pilar en este momento, eh, con sus actividades, es invitar, es invitar primero a reflexionar, si no, este año no vamos a cambiar, no vamos a cambiar nada, pero este año vamos a instalar la discusión, vamos a instalar la reflexión. Eh, y yo siempre lo he dicho, esto que te comentaba a ti, lo dije en los consejos generales, a todos los profesores, a mí me sirvió, a mí me sirvió para cambiar una pequeña cosita, pero que no estaba bien. Entonces, si sí, podemos ir avanzando desde esa mirada, eh, en general lo que yo veo después de las, de las charlas y de la actividad y los talleres que se han hecho, es que la recepción ha sido positiva. Se agradece el espacio, se agradece la posibilidad de poder eh, reflexionar. Pero estamos en un proceso, yo diría, todavía de sensibilización. ¿Dónde crees todavía tú, sensibilizando entonces, la comunidad. ¿Dónde crees tú, entonces, que está el nudo central... La movilización del cambio de prácticas en, con, con perspectiva de género que requiere el Instituto Nacional. Yo creo que están las personas, principalmente en nosotros, en, en, en quienes construimos el instituto, en nosotros, en nuestras familias, ¿verdad? Eh, hay colegas, hay apoderados que el, el, el es, el niños, niñas, niñes, les choca mucho desde el lenguaje. Entonces, por ejemplo, nosotros lo discutimos el otro día, no usemos el niñes todavía, si, si choca y genera resistencia para entrar en la conversación, entonces, dejémoslo un poquito de lado, en algún momento se va a naturalizar. Yo creo que el principal no está en, en, en, nuestra, en nuestra crianza, en el fondo, en aquellos que, que somos un poquito más, no tan jóvenes, pero que estamos ahí como en el medio. Entonces, nos podemos abrir, pero todavía tenemos, eh, somos, digamos, en algún sentido, producto de cómo fuimos criados. Y, y Manuel, dime, ¿qué cambios has eh, observado tú durante este año, digamos, en, en, la, en la cultura escolar y en la práctica, desde el ingreso de estas 200 niñas que indican? Porque además les tocó ingresar el, desde la virtualidad, o sea, también ha sido Exacto. como... Como distinto. Claro. Claro. Mira, yo, yo diría. Eh, eh, eh. Es difícil todavía percibirlo así como en el ambiente, porque estamos en un colegio 100% virtual desde el año pasado, por lo tanto, claro, ingresan las niñas, eh, eh, para mí la primera vez que doy la charla a las niñas fue impactante tener chiquillas, chiquillas de séptimo en la pantalla, porque tú estás acostumbrado a ver solo varones, eso ya era, para uno era impactante, una, pero... Una consulta uh -huh. ahí. Eh, perdona que te interrumpa, ¿ingresaron solo sí. a séptimo? Solo en séptimo, sí, sí, se abren los espacios solo en séptimo, pero esta chiquilla de séptimo el próximo año ya estarían en octavo, claro. y abrimos la matrícula para séptimo, entonces ya la cantidad de ya niñas en ¿no? el sí. colegio va a aumentar, Ya entonces en este momento estamos hablando de 200 niñas que están en, en el universo de casi 4.000, entonces son muy poquititas, pero en ese sentido es difícil... Captar así como el, el, el, lo que pasa en la, en, en la cultura, digamos, institucional, cuando estemos en la presidencialidad, indudablemente, yo creo que se va a notar un poquito más, pero yo creo eh, que el principal cambio que se da tiene que ver con una inyección de, de adrenalina, de energía a la institución, una institución que estaba ya agotada, que veníamos de nosotros de tantas peleas que en el 2019 tuvimos muchas in, eh, interrupciones por protestas dentro y, el, y afuera del colegio, el 2020 la pandemia, el 2021 lo mismo entonces una institución agotada eh, una institución eh, que golpeada también por la prensa, cuando dice el instituto sale de los 100 el y siempre, siempre el instituto se lo está dando digamos por situaciones negativas, entonces cuando ingresan las chiquillas nosotros empezamos a escucharla con las expectativas que vienen ellas vienen prácticamente muchas, las chiquillas que nosotros entrevistábamos o que conversábamos, como que entraron a Harvard, o sea que ellas van a seguir prácticamente eh, siendo lo máximo, entonces tenían una, unas expectativas tan altas del colegio en lo que pod en cómo podían desarrollar su, sus habilidades en lo musical, en lo artístico, en lo científico eh, y luego después de un mes hemos hecho seguimiento dentro de los trabajos con los pilares, por ejemplo, el Pilar de Género también tiene un trabajo, ahí que está haciendo un seguimiento con la chiquilla ver cuáles han sido los resultados o sea, cuáles han sido, digamos, su, sus experiencias y siguen, siguen motivadas, los profesores son maravillosos, dicen, nos exigen, mis compañeros nos han recibido súper bien. Entonces, en ese sentido, el, el, el principal cambio que ha generado el ingreso de las chiquillas al colegio es eso, es como que a nosotros nos motivó, no, no, fue como una inyección en auto, en auto, a nuestra autoestima, decir, mira, en realidad, qué bueno que, que las niñas tengan esa mirada, y como que están empujando a los profesores, a todos nosotros, um, un poco a... Um, a, a, a motivarnos y a seguir con el trabajo. Entonces yo creo que ese fue como el, el principal cambio desde la mirada como anímica en la institución. Ahora, desde la mirada de género, por supuesto, porque por suerte no, eh, nosotros, digamos, eh, eh, gran parte de los profes que están trabajando en el nivel de séptimo se ha abierto bastante a esto han estado en la charla y han, han, han ido yo creo que tratando de ajustar desde el lenguaje hasta cómo se está trabajando el currículum en el nivel de séptimo ya de una manera un poquito distinta. Manuel, y dime, ¿se ha hecho algún trabajo con los apoderados? ¿Están los apoderados involucrados también en todo esto? Claro, o sea, eh, se, se han trabajado, mira, eh, lo que hemos eh, priorizado, han habido charlas también de para los apoderados, incluso desde cuando nosotros, esto se viene trabajando también en conjunto con la Universidad de Chile, también desde, yo diría, el año 2017, 18, cuando empezamos a, cuando se instala la discusión del, del modelo proteigenérico en el instituto, nosotros tuvimos que hacer eh, conversatorios, charlas, paneles, con eh, toda la comunidad finalmente cuando el instituto vota que quiere eh, migrar a Nuevo, era porque ya había, había habido una conversación, una discusión previa, por lo tanto con los apoderados eso ha sido efectivo, se ha hecho, este año también, bueno, se han recibido y apoderados, entonces desde los profesores jefes también se ha trabajado bastante esta mirada, y... Eh, en el nivel de séptimo y principalmente también con lo apoderados lo que hemos privilegiado este año, tiene que ver más que nada con el tema de las emociones, manejo de emociones, control de emociones, gestión de las emociones. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Eh, agradezco mucho tu tiempo de, de, de poder conversar con nosotros. Entonces quisiera invitarte, digamos, a, a, un, a un mensaje final que, que le quisieras dar a lo mejor a la comunidad institutana eh, a, a través de nosotros, a través de esta entrevista para ya ir cerrando. Quiero, a través de ustedes también, bueno, agradecer a la universidad por, por la posibilidad de, que nos están ofreciendo de aprender de, de, de ustedes como institución, ¿verdad? Eh, quiero com, comunicarle o contarle a la comunidad, desearle agradecerle porque hemos terminado un semestre estamos nosotros ahora en el proceso de vacaciones de invierno, entonces la comunidad está descansando, que es un merecido descanso para profesores, asistentes eh, nuestros estudiantes y nuestros apoderados, porque ha sido un semestre extremo, muy muy arduo, eh, trabajos de clases sin, eh, sincrónicas digamos con el profesor, mucha conectividad mucho trabajo, muchas evaluaciones y nuestros chiquillos están respondiendo como siempre, nuestros profesores también, entonces yo lo que quiero pedirle a la comunidad es mucho ánimo y esfuerzo para poder superar esta pandemia ya el instituto nos está esperando para que podamos regresar y volver a nuestros procesos educativos ya de manera presencial, ojalá cuando esta pandemia ya haya pasado y tengamos la seguridad de poder estar juntos nuevamente, de celebrar los ritos, de cantar el himno en el colegio, de, de, de, de estar en clase, de jugar las pichangas en el patio, se está pintando el, el, la cancha central para que cuando los chiquillos vuelvan encuentren su colegio bonito, así es que yo les pido paciencia, ánimo, resiliencia, que es lo que el instituto tiene, es lo que caracteriza a nuestra comunidad, son familias, son estudiantes, son profesores muy resilientes, muy resistentes, que a pesar de todo siempre están eh, eh, confiados en que lo que dice nuestro lema, el trabajo todo lo vence, es lo que nos, nos dirige. Así que yo agradezco la posibilidad de poder dar este mensaje y agradecerle también a la universidad esta hermosa posibilidad de poder ir construyendo en conjunto también un nuevo instituto que se está redefiniendo su identidad, su mirada hacia el futuro esperamos que el instituto cumpla 200 años más Estamos, vamos a empezar en agosto el mes de nuestro aniversario así es que eh, eso, solo palabras de agradecimiento para, para ustedes como institución también